Derechito al vicio, somos se y en esta ocasión especial venimos a traerte una tanda de cartas de yu que hicimos durante nuestras épocas juveniles junto con unos bootlegs, unos juguetitos chinos que... Habían fabricado de los personajes de Yu-Gi-Oh que no salían nada más y nada menos que un peso. Un peso argentino salía el valor de cada uno de estos bootlegs que venían con una carta de Yu-Gi-Oh encima. Vamos entonces a darnos un paseíto hacia el pasado. Hacia ese pasado donde veremos primero las figuritas que podías conseguir en algunos bazares chinos de Argentina. Y bueno un par de cartitas que hicimos por la nostalgia. Pero, pero, pero, también le echaremos un vistazo a nuestro cofre de cartas chinescas, de cartas argentinas. Un cofre de cartas dentro de lo que será una maratón enorme de cartas, de cartas de yu Que tenemos por delante, así que vayámonos derechito al vicio. Pero esto no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre. Gracias enormemente por darnos tu alegría y energía, Capuchino Carrefour, que volviste de nuevo porque... puta estas cosas rinden un montón. Un montonazo. Y ahora sí, vamos a empezar viendo que... cómo verán, como verán chicos. shuggy yo es una franquicia que tuvo varios juguetes. Juguetes con la línea de Mattel, con la línea de Hasbro. Juguetes que venían directamente desde Japón o de China. De la mano de Bandai. De la mano de diferentes fábricas. Pero los chinescos. Los chinescos también hicieron sus propios muñequitos. Algunos llaveros al estilo de Pokémon o de shuggy O de Digimon también tendrían su versión para para para suyo. -Oh. así que vayamos derechito al vicio veremos para empezar que tenemos uno de los magos oscuros pero como verán este es un mago oscuro violeta es un mago oscuro violeta que está basado más que nada en, en el primer mago oscuro se puede decir que es basado en el primer mago oscuro en el mago oscuro del manga pero de un color violetoso, no llega a tener el pelito, pero está bastante copado. Seguido, seguido, seguido, seguido. De la pobre Tea que mirá... Mirá lo que le hicieron a los ojos a la pobrecilla de Tea, Pero podemos reconocer que es la buena de Tea, claro que sí. Por su postura y porque es la única pibarda del equipo, del equipo de Yugi. Después vamos a ver que tenemos también, es buenísimo cómo le quedan los ojos, cómo le queda la pintura, pero es buenísimo porque de figuras así, figuras así de Pokémon hemos visto muchas, pero de Yu-Gi-Oh! Que encima vengan con cartas a un pesito, era muy difícil, en una época donde ese peso todavía tenía algo de valor en Argentina, pero bueno tenemos entonces acá a Joy Willow con su chaqueta verde clásico, clásico del manga, sus pantalones azules y su pelo rubiazo, seguido, seguido, seguido, vamos a dejarlo al costadito. El siguiente que nos encontramos es Onda, ¿Qué Onda ahí con los ojos como si fuese Tintín, Onda lo tenemos acá con su chaqueta amarilla, el peleonero, más allá, o sea, además de Joy, Onda era un super peleonero en el manga, casi se deshizo de la sortija del, del milenio, o oh, sería la sortija del, bueno, la sortija, la sortija que utilizaba Kura durante el primer arco de Lluvión. Bueno, nos encontramos con un Pegasus que este paso, está con un pelo más, más azulado en vez de un Pegasus, un Pegasus de pelo gris. ¿Pero sabes a qué me recuerdan estas figurillas? Me recuerdan a las figurillas de los Chocolate Jacks. De los Chocolate Jacks que tenían ahí figuras mucho más chiquititas, de plástico duro, pero que estaban todas licenciadas. En las figuras de chocolate Jack te encontrabas personajes de Hanna Barbera, personajes de Cartoon Network, personajes de animes antiguos. También tenías algunos personajes que eran un poquito más modernos o incluso a los titanes en el ring. Claro que sí, eran figurillas así, pero estas son un poquito más grandes y de plástico. Entonces un Pegasus acá que en vez de chaqueta roja, tiene una chaqueta marroncita. Seguida de... ¡Un Bakura que se, se, se fumó todo este Bakura! Claro que sí, lo reconocemos, reconocemos que va cura por el suéter inglés que siempre utiliza, medio blanco, pero en vez de ser albino también tiene el pelo azul. Es como si fuese un primo de Milhouse con los ojos ahí un poquito. Te puedo decir, esto yo me atrevería un poquito a modificarlo, a marcarlo por encima de los ojos y esas cosas para que se quede un poco mejor. La verdad podríamos hacerlo. Después otra de las figurillas que nos encontrábamos en ese momento era el Kaiba. Que mirá cómo está el Kaiba ahí. Tocándose el pecho como si estuviese cantando un himno de un país europeo. Y lo tenemos ahí con su capa larga. El capo de los dragones blancos de los azules. Y después al final tenemos, tenemos porque teníamos también a los monstruos. Tenemos acá al mago oscuro del caos. Al mago del caos que está con todos, todos, todos sus marquitas de sus... Es su ropa bien, pero bien, te puedo decir, darquera. De y tenemos su lanza que está acá como eh, medio... Ah, medio chavo pero está bueno. Está bueno más o menos el concepto. Está bueno que existas. Claro que sí. Pero de esta mini colección que conseguimos entonces en su época, solamente el precio de un peso, nos faltaron. Nos faltaron ahí el Yugi. El Yugi que eh, tenía ahí. Su colgante, su... Bueno, tenía su pirámide del milenio ahí en el collito y nos faltó, supuestamente, según dicen, una maga oscura. Pero no los encontramos, no los pudimos conseguir y ahora en este mundo, ya pasaron más de 15 años, no lo podemos conseguir de nuevo. Así que esta es nuestra mini colección de hoy, pero vamos a echarle un vistazo a las cartas que hicimos nosotros mismos en su momento. Para hacer estas cartas, claro que sí, utilizamos hojas de cartón, las cuales coloreamos a mano. Vos también podés hacer lo mismo. Pero las pegamos encima de otras cartas que, obviamente, no son originales. Acá ya están medio despegadas algunas. No son originales, pero eran las que conseguíamos en esa época. Así que, no había gasto, demasiado gasto para poder hacerlas. Cartas que copiaban perfectamente la parte de atrás de las originales. Pero pero pero, le inventamos efectos, claro que no. Lo hicimos para acompañar estas figuras, para que estas figuras no estuviesen solas, para que no estuviesen solares. En ese momento no imprimíamos, no hacíamos ediciones de videos por la computadora en ese momento, cosas que ahora sí podríamos hacer. Podríamos hacer nuestros propios posters, nuestras propias postales. Pero en su momento, miren, Hicimos una cartita para Joy, con el nombre de Carta Mágica, cuando todavía no era Carta Hechizo. La pasión de Joy, ahí una imagen clásica de Joy, pero dibujada a mano, todo pintadito a mano ahí, pintado con lápiz, me gusta un montón este pequeño Joy, me trae recuerdos, tenemos una Tea, una Tea que le gustaba bailar en el Dance Dance Revolution, que al final Tea se volvió bailarina. Al final Tea viajó a Estados Unidos. Bueno, bueno, bueno, vamos a ver. La siguiente es un Honda comiéndose unas hamburguesas en un McConnell. Recuerdan que Tea en el manga trabajó en una hamburguesería. Y bueno, terminaría siendo secuestrada más o menos ahí por un, por un delincuente armado. Bastante bizarro, pero bueno, acá Onda C. se gasta su mesada en hamburguesas. Tenemos entonces la siguiente carta, la mirada de los desafíos de Pegasus, que es medio chafa, hacíamos un Pegasus con el libro, con el Toon World, el libro del Toon World con los diferentes fantasmitas pero caricaturescos con el ojo del milenio detrás de su mega flequillo. Seguido de, algo interesante de Pegasus es que en el manga, si bien desapareció y murió totalmente, en el mundo del anime está completamente vivo. Así que vos podés hacerle caso al universo que quieras. Pegasus es como si fuese un gato de Skroringer. Después hicimos una carta de último hechizo de magia oscura. Mezclando un poquito estas dos figuras que teníamos acá. La figura del mago oscuro. Ahí, con la del mago del caos negro. Con un pequeño casello ahí, sello mágico. Donde atacaba, atacaba para obedecer a su amo Aten. Seguido de... <ríe> me encanta, me, encanta el, me encantan los dibujos que hacíamos antes. Tenía un estilo muy gracioso, más caricaturesco. Tenemos acá un duelo entre Kaiba. ¿Kaiba contra quién? Contra Joy. Vendría a ser como un, como un Joy, pero le pintamos el pelo de azul. Tenemos entonces acá, acá iba invocando al dragón blanco de ojos azules en su campito de duelos contra una espada llamiante. ¿Qué carta, qué monstruo era que utilizaba la espada llamiante? ¿Qué más uno de hoy Seguido de... Tenemos acá los dos vacuras. Los dos vacuras que nos encontrábamos. No solamente el bueno, sino el malo. El espíritu de la sortija del milenio, claro que sí. Seguido de... Una de la maga oscura que me gusta mucho cómo quedó. Es bastante sencillito, pero... Lo reconoces. La reconoces al toque que es la maga oscura. Junto con un mago oscuro. Que ya es bastante un, un poquito más. Más normalito este mago oscuro. Pero bueno. Tenemos acá a los dos magos juntos. En esta carta que. Me mata. Me mata porque primero le pinté los colores con los lápices que tenía. Entonces teníamos acá. Carta violeta que vendría a ser las cartas de trampa. Las verdes que son las de hechizos. Tenemos a ver. Otro dos con cambio de color. Y tenemos acá. No, tenemos estos, estos tres colores. Son todos hechizos y trampas, nada más. Pero acá como que hay un violeta más liviano, no sé si se dan cuenta. Pero en fin, en fin. estos entonces eran las cartulis que hicimos para acompañar nuestras figuras bootlegs de yu -Oh. Esperamos que te, esto te haya divertido, informado, hecho pasar el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión, claro que sí. Yéndonos derechito al vicio donde revisaremos no solamente toda esta tanda. Toda esta tanda de cartas antiguas que... Dejamos ya, creo que tiramos las cajas, tiramos las cajas de esas cajas antiguas de cartas chinas. Sino que también veremos muchas más con sus cajas originales que te, seguramente te van a recordar los primeros años de lluvio en tu país. Ahora sí, nos vamos siempre, nos vemos, siempre, derechito al vicio.